Gildardo Montoya Ortiz y nació en el municipio de Támesis el 1 de febrero de 1939. En el mundo artístico fue conocido como el cantor Cachaco. Un 25 de noviembre de 1976 en la calle 30 con carrera 76 del barrio Belén en Medellín murió en un accidente de tránsito Gildardo Montoya. Jairo Patermina, quien fue cantante del Combo de las Estrellas le había vendido a Hildardo una moto Honda 350 y a las 3 y 30 de la tarde de ese día iba acompañado Darío Valenzuela, el brujo de la consola, cuando un carro se le atravesó quitándole la vida a uno de los más grandes compositores que ha dado el país. Valenzuela quedó vivo para contar la historia. Había nacido en el corregimiento de Palermo, municipio de Támesis, departamento de Antioquia. Un 1 de febrero de 1940 y había hecho canciones en los más variados ritmos, entre los que se incluyen la música parandera, tropical, cumbia, ranchera y vallenato Porque aún hoy se recuerda el, al combo de las estrellas cuando cantaba, Óyeme, Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías, dime por qué la platica tú la repartiste tan mal repartida. el Larry Montoya la compuso en septiembre de 1976 pero no logró disfrutar del éxito de la plegaria vallenata, que también fue grabado por Enrique Díaz, Alejandro Durán, Tulio Zuluaga, Supercombo, Los Tropicales, Los Melódicos y quién sabe cuántos más. Cuenta Alberto Burgos Herrera, autor del libro La Música parandera Paisa, que cuando murió José Alfredo Jiménez, Gilero Montoya le compuso un tema titulado Luto Mexicano y además de componer cumbias como La Matecaña, Calamarí María Victoria, Bahía Solano, Piedad, Elena, entre otras. Gilardo Montoya recibió clases de acordeón del músico monteriano Lucho Campillo para interpretar y cantar las cumbias con su grupo Los Rumberos. Disco compacto de fiesta en la cumbia Gilardo Montoya y Pedro Ortiz Medellín por música 2000. Y como ya casi llega a diciembre, es bueno recordar que que la autoría e interpretación de Gilardo Montoya fueron el trovador del valle. Seguro que sí. Dele por ahí el gitano groserón, el canataplan, el arruinado. Se enriqueció el arruinado, se enfermó el arruinado, el enterador, la niña de Piendamó. Se secuestraron a mi suegra, el gato de Amparo. Se casó Drácula, como yo soy tan raro. La roya, el paganini, la ballena de Jonás, la pelea del siglo el horóscopo, el ajedrez, la bolita, el besito de año nuevo, que pereza diciembre, maldita navidad, el pesebre y muchísimas más. La lista de composiciones de Gildardo Montoya es muy grande. Como grande fue su imaginación para componer con picardía, ingenio y rapidez. Alguna vez me contó Darío Valenzuela que la trompetica la compuse en 10 minutos mientras estaban en una cafetería. Y su esposa, doña Silvia Cruz, decía en un programa de televisión que Gilardo Montoya podía pasar toda una noche escribiendo y componiendo. La música de Gilardo Montoya nunca pasará de moda, especialmente en este diciembre y los que están por llegar. En los años 30 de su muerte a la memoria de uno de los más grandes que cada vez que lo escucho me parece que canta y compone mejor.